Tu perdón, hoy mis sueños se tornan realidad. Porque lo creas todo y todo tú lo das. Solo, triste, yo me encontraba yo. No tengo vida. Gracias a tu perdón, hoy mis sueños se tornan realidad. Porque lo creas todo y todo tú lo das. Como no agradecer, como no de alabar, te exaltaré mi vida? Vamos a tu nombre, mi razón Yo no me encontraba yo, tengo vida, gracias a tu perdón Oh, mis sueños, oh, mis sueños se hacen realidad. Porque lo no creas todo, y todo tú lo das. ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no de alabar? Te Son mis de todo mi interior Quitaste la oscuridad y de mi tempestad Como no de alabar tu santo nombre, mi Jesús Como no de alabar tu santo nombre, mi Jesús estás en la oscuridad